Hola, ¿cómo está Gente de YouTube, estamos aquí a un nuevo video para este canal Al fin lo no traigo algo eh, Que dejé hace bastante tiempo Bueno, como por el caballo de la cara Al fin, algo de Spiderman Si, sí, entonces el último game, ahí baja de Spiderman Y hace rato que no <risa> a ver Si No es Spiderman, no hago video de Spiderman, no sé, pero bueno, ahora sí Vamos a seleccionar al supuesto Trailer filtrado Que dura 18 segundos, o 16 de Spider-Man No Way Home. Es un mejor título que Falcon Home y nos combinó. No, no, no. Ok, del supuesto es Spider-Verse. No sé que acá hay alguna sorpresa o vi en Twitter o algo así. Como está grabado me hace dudar bastante de que sea verdad. No sé, pero vamos a reaccionar a ver qué contiene esto. Y bueno, si más pegamos le doy play y vamos a reaccionarlo y a ver capaz nos sorprende ¿eh? A ver Se lo school Ok Ok, Diciembre Oh Gassier, y de todo el Bueno dejo de actuar esto es más falso que la mierda eh. Ok <risa> nada nada, si sí, está, está bueno la animación Creo que es una fan animation de Mani Raccoon por ese como está dibujado como en 3D esto es claramente falso Claramente es falsísimo y a ver dónde está la cara de Tom Holland Se nota la animación cgi no es no es eh, un agacho obviamente y esto del balanceo está bueno como lo hizo el, el chabón ¿eh? si acá agregó la acá, acá agregó un spiderman o no, dos no sé pero yo solo vi a ah, dos spiderman ¿eh? bueno si sí, con la edición lo, lo agregó al otro con no sé con pantalla ¿eh? Y bueno, le puso el, el título y le puso la canción de Falf Rojón no sé si esta película tendrá otra canción Es la misma canción que Falf Rojón del trailer Yo Creo que Focomi no tenía la misma canción <risa> Y creo que esta película tampoco, va a tener otra canción distinta O que tenga el mismo tono lo van a cambiar en algo Y ok, no, pero el, el video este, hecho por fans obviamente está bastante bueno había otro también de Electro que... aún no lo vi, pero vamos a reaccionarlo Bueno, igual le doy like Le damos like y le like Obviamente... Esto es falso... Vimos en el título y... y en las fotos que se filtró Que... que Spider-Verse puede tener... Poco o nada Poco o nada, aunque... Está confirmado Electro... Y el, do no, el doctor Octopus, pero sí eh, Alfred Molina, pero no sé si como el doctor Octopus, porque otra situación era de otro personaje. No el doctor Octopus, así que bueno. estará también el actor de, de Daredevil, Devil, no sé si era el mismo personaje o no. Eh, Ambos creo que está posiblemente confirmado, pero yo no tengo la duda si será el Spider-Man Spider o, o será otro personaje un actor o a, a otro personaje señor, Eso es lo que... Capaz, viste... Como que... <ríe> vuelven actores, pero no hablando darle el personaje y, En toro, Aparece el actor de... No? Christian Bale, de, que hace de Batman, ¿no? Y obviamente no va a hacer Batman <ríe> No va a hacer va a ser otro personaje, nada que ver Así que bueno, eso es todo Sí, obviamente, yo estaba ilusionado por la espalda al verse Pero, y, bueno, es que se si venía tantas cosas, había algo, ¿eh? Algo todo strange No se sé, vio mucho, pero ah, aparecerá, pero sí, no un cambio, no me acuerdo. Mantenemos el high hasta medio bajo, nada más, ¿no? no tanto, medio. Farfonhone a mí no me gustó, bueno sí, está buena, pero eh, hasta ahí nomás unas cosas no me gustan. Compañero de Peter son el peor, yo me gustaba más de espectacular Squadron. ¿no? Y Ultimate era ah, algo pero su, su, su, su personaje secundario que ¿sí, no? dice est En esta saga de Squire no soy una mierda <ríe> No me interesa nada, bueno y. Este Spider-Man muy dependiente de Iron Man, hasta los villanos son de Iron Man y... Misterio... Si hay algo que hay con Iron Man, a la verdad, está, está bueno como introducción, pero... Bueno, este Spider-Man tampoco es mi favorito, pero... Doctor Holland... Pero... Y me gusta... Las pelis de Avengers... y ¿okay? creo que lo que escribió lo hace bien... Pero... El guau, Este es un... Troleador tremendo No he hecho un guas, no, no sé si me ha bien, bien Como trolea en la red, no, no me gusta Bah, yo <risa> estaba accionando y a ver lo que sentí Lo que sentí yo era mucho mal Ay, creo que lo alargué cuanto Ok, 6 minutos hablando de lo que pensaste Bueno ya, como ustedes saben, este, este avance no es real es falso, de hecho yo todo un fan, obviamente Y como otra vosotros, es que hice la fanática de spider Bueno, aquí estamos Hasta otro trailer Obviamente fan trailer eh, De Spider-Man 3, es de la Cabe Electro Obviamente es, es editado Pero bueno, vamos a reaccionar a ver qué que ha hecho, ¿no? Queda como un video, Yo hablando como hago vida de reacciones el mas vigilante, de masiva, conocido como Spider-Man. ¡Yo eres un um criminal! ¡Un menace! ¡Y las personas de esta nación! ¡Te van a quitar como el póstum que eres! ¡Remembra mí! ¡Eh! ¡Está bastante bueno! Este... De, de otra película, ¿no? Pero... ¿Cómo lo editó? Estaba bastante bueno, ¿eh? A criminal, a menace, <risa> Ese era de un videojuego, ¿no? Bueno. <risa> no, pero está muy bien editado el fan trailer ¿Dónde está Electro? <risa> Jimmy <risas> Ok Está bastante bueno el, el fan trailer ¿es? tiene ha millones de citas y ahora, está bueno Ojalá algún tiempo salga eh, el trailer de verdad, pero bueno Aparte el electro es el mismo de Amazing Spider-Man 2 Pero no hará el mismo electro Dijeron, dijeron que traerá un traje verde Va como uno de los clásicos, ¿no? Y que será otro diseño, obviamente a no será el mismo, así que multiverso... Y como vimos al final de WandaVision, a y lo van a perder, así que... Y sí, está medio decepcionado pero bueno... Y esas tramas de multiverso todavía muy temprano, digo, eso... Después, capaz lo van a reventar todavía muy, muy pronto, ¿no? Y, bueno... Bam. Si quieren que reaccione más cosas, puede decirme en la descripción. Pero voy a reaccionar algunas cosas que me pidieron. Pero allá de este video en adelante, cada cosa que me piden para que reaccione tendrá que tener un mínimo de 15, así más, no mando tanto, de 15 likes. Así que la gente obviamente quiere que reaccione a eso, ¿no? Después lo voy a aumentar, ¿no? Pero por ahora, el comentario que quiera que reaccione a cualquier video que sea apto público, obviamente <risa> eh, que tengan bueno, 15 o 20 likes bueno 15 nomás 15 likes ahí lo, lo reaccionaré a, a, a que no soy youtube hispano una reacción de algo yo qué sé. Eh, bueno yo ya um, también acabo de ver hace poco historia de Space Jam 2 eh, la verdad el, el y está bastante bueno y la animación que mejor que la peor animación de Tony Eric <risa> que no sé que la y, y Spain dos creo que veo poco eh, porque no tiene nada que ver con la 1 para mí parece un reboot puesto la tecnología y lo villano que no son los monstros pero bueno obviamente no hay más que lloran este este Lebron el... James si sí, he oído en las noticias si el nombre este el de todo el obviamente yo no miro mucho asque y no, el detalle estaba bastante bueno y la referencia, obviamente la película está eh, muy divertida a la vez con la referencia Las cosas de Warner obviamente, no hablo de nadie Las cosas de, de Warner ahora, porque he visto un montón de referencias que noté al toque y después alguna que no se ve Pero no, sí va a haber bastante entretenida Y también ya viene el avance, ah sí, esto Muchos se han quejado del diseño de, de Lola Bonnie, ¿no? No olvidé mucho, pero creo, creo que lo que se queda son... Oh, paje, pero... Um... <coughs> la imagen que las comparan, y yo, yo puse comunidad para burlarme nomás o reírme, que la imagen, no sé dónde estoy señalando, pero bueno, la imagen del fanal de todo curvilínea, eh, curvilínea eh, es un fanar. No es el oficial, el oficial es este. <risas> y estaba eh, diseñada como realmente se sería una jugadora de básquet en la vida real no sé cuál se estaría quejando bueno ya se cayó en la boca pero hay ¿eh? ah, del quilombo del, del ¿cómo se llama el sorrío pepe o algo así no me acuerdo ya hace años que dejé de ver los Es que bueno este te cancelaba porque acusaba a la gata de, de hace cuántos, 60 años pero en las nuevas series ni más, obviamente, sacaban esa actitud. No sé por qué ahora sacaban de la película. O dice que la eliminaban, por ahí no llegaba nada a la trama, pero... No sé, eso se oyó internet hace... A veces semanas, bueno, pero bueno, obviamente no me creo la cancelación ni nada de eso. Fue tuitear y sin leer, nada. No sé. la gente en Twitter no, no, no, no, no. Hablando de gente en Twitter, bueno, ya, ya vi la película de abierta ya vi la película de Snyder Card las 4 horas, lo vi en 3 días. Obviamente no tengo todo el tiempo del mundo, tengo dos trabajos técnicamente. Y no sé, es una no manera me, no me agarra el tiempo. O sea, a ver, hay días que no subí nada. A la realidad que lo tome el tiempo, ¿no? Y ok. Bueno, creo que se me va a hacer largo el video, capaz lo dejé hasta acá nomás. Si le gusta que comenten cualquier cosa.. Poder decirme en los comentarios, ¿no? Y bueno Si te gustó esta video reacción O análisis A estos trailers falsos Y a lo que comenté también No sé cuánto hablar de esto Y también me gusta Hablar o decirle lo, lo que sé, ¿no? Porque, no, que es, Bueno Que oí en algunos lados, ¿no? Todo, todo, bueno Hablar de esto Pero no sé si a usted le interesa <risa> Eso es eh, Bueno díganme los comentarios Que quieren que, que diga O que reaccione yo que sé eso es todo si te gustó dale una me gustea puedes, seguir puedes seguirme en la redes tanto en Twitter que acá como DxUltimi646 O seguirme en Instagram, en el caso de bien y La pelota, mira lo que posteó en Instagram Ah entonces sí, Instagram es de red Y... mi Facebook también, que hizo cosas también bueno, creo que eso es todo, bueno, capaz algún día quiero usar Twitch, pero... En canal no es muy bueno, ya estuve probando y... que Hace algún tiempo Sí, también tengo que mandar hasta poco a reparar, porque tiene algunos problemas que no sé si me acaban ustedes, pero um, no sé, está como tampoco es perfecta, es muy antiguo, creo que está del 2012, creo que está. Y bueno, eh, bueno creo que lo dejaremos hasta acá, gente. Soy los Ultimate, nos vemos en la próxima. chao.